Bien, eh, seguimos con el repertorio de Gelasio Quintana. Gelasio Quintana entró en la banda de música de Villanueva del Campo en 1914 y la dirigió durante más de 75 años, ¿eh? hasta, hasta 1996. Bueno, echar la cuenta, bastante más de lo que he dicho. Vale, a Gelasio le dieron un premio como autónomo eh, la Junta de León. Él había sido albañil y músico, ¿vale? Y él nos contó que eh, durante toda su vida puso muchos adobes y al final cuatro ladrillos y recibió el premio como autónomo de la Junta de Castilla y León siendo albañil y habiendo sido de la generación del adobe, no del ladrillo Vamos con un pasacalle de bodas que Gelasio tocaba con sus tíos dulceneros eh, eh, Antonino y el, y el otro, y Victoriano en torno a 1918-1922. Pasacalle de Bodas. <risa>